Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Hoy me acompaña... ¿quién me acompaña? ¿Cómo te llamas? Marti, mi hija. Queremos hacer unos pequeños consejos respecto al invierno. Hace muchísimo frío, hace rato que nos hacemos un video. Las, las lombrices las he dejado bastante de lado. Que, se, <ríe> que estén ahí tranquilas. Consejo para el invierno importante. No dejarlas sin comida. La comida genera fermentación. Y si eh, mm. vamos chequeando, ustedes van a ver los videos que tengo estos termómetros digitales, van a ir viendo que en el centro de la masa la temperatura siempre es vez más elevada, 15, 18 grados. Así las, las bichas, las lombrices sobreviven al invierno. Más en estos climas como en Europa, donde tenemos nieve, estamos en el exterior y demás. No sé. Así que no se olviden de darles de comer y de abundante. Y otra cosa importante, Martín. Uh. Bueno, estaba diciendo... Algo muy importante, porque la gente me pregunta, no sé si va bien, si va mal, si crece, no crece, si se está reproduciendo. Importante. El olfato. No, abrimos la compostera y miramos, oh, y miramos, y olemos. Hay olor, hay olor rancio, hay olor a podrido, hay olor a, a ácido. Olemos, a ver. ¿A qué huele? Estemos atentos a los, a la, a las, a los sentidos. Tenemos un montón de instrumental para medir pH, humedad, etc. Pero atentos al olfato. Removamos, metamos la mano, sentamos el, el la textura. Mamá, papá, ¿tengo pintados los ojos. parece, ¿no? Así que atentos chicos, bueno, eso nada más. No se olviden alimentar, denle de comer en invierno más seguido para que fermente y levante la temperatura. Más en climas como europeos que nieva y demás y donde están afuera las composteras o composteras y atentos al olfato, atentos al, al, al tacto Metan mano ¿eh? Y bueno, síganos, compartan Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima